Bienvenidos a esta clase de yoga de 15 minutos para principiantes. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento al ritmo de la respiración. Vamos a acomodar la postura derecha, bajar los hombros, relajar la columna vertebral, inhalar bien profundo mientras que exhalamos, bajamos los hombros y vamos a dejar caer la cabeza. Al ritmo de la respiración, inhalamos hacia un lado, Llevando la oreja bien paralela al hombro, exhalamos hacia el otro lado. Y lo vamos a repetir tres veces. Hacia un lado. Inhalando hacia un lado y exhalando hacia el otro lado. Dos. Tres. Con la exhalación, llevo la oreja al hombro. Y relajo dejando caer la cabeza hacia abajo. Inhalando voy a levantar despacio la cabeza. Voy a empezar a inclinar el cuerpo hacia adelante, llevando los hombros hacia atrás, las manos agarrando la rodilla. Y la cola se va a ir un poco hacia atrás. Inhalo acá, curvando la espalda hacia adelante. Y exhalo, curvando la espalda hacia atrás, acompañando con la cabeza y llevando la pelvis hacia adelante. Inhalo hacia adelante. Exhalo, curvo la espalda hacia atrás, inhalo, dos veces más, una vez más, inhalo hacia adelante y exhalo, al hacia atrás, acomodo la postura, voy a llevar las manos hacia los hombros, cuatro dedos adelante y los pulgares atrás, los brazos paralelos al piso, inhalando voy a mirar hacia atrás. Mientras que torsiono la espalda y exhalando voy hacia el otro lado. Inhalo y exhalo. La cabeza acompaña. Esto lo vamos a repetir 10 veces de cada lado. Inhalo hacia un lado. Exhalo hacia el otro lado. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 yes. Inhalo en el medio Exhalo, aflojo Voy a juntar las plantas de los pies Las manos se van a agarrar en las puntas de los dedos gordos Y voy a abrir las rodillas hacia los lados Abriendo y extensionando la cadena Espalda derecha, siempre el abdomen un poco hacia adelante Queriendo apoyar bien la cadera en el piso detenemos ahí inhalando vamos a mirar hacia arriba levantando un poco el mentón y exhalando vamos a bajar la espalda por adelante, hacia adelante llevando los brazos por adelante de las pantorrillas dejando caer la espalda, metemos la pelo hacia adentro inhalando enderezamos la columna sin levantar la cabeza Vamos a hacer este movimiento, inhalamos primero, miramos hacia arriba, exhalando bajamos, brazos por adelante y las pantorrillas, metemos la piel hacia adentro, exhalando, terminamos de bajar, inhalando empezamos a subir sin levantar la cabeza, lo último que se levanta, lo repetimos tres veces, inhalamos, exhalando bajamos, inhalando subimos. Miramos hacia arriba, exhalando, bajamos, dos. Movimiento suave, consciente, inhalando, subimos. Miramos hacia arriba, exhalando, bajamos, tres. Metemos la piel hacia adentro, inhalando, subimos. Miramos hacia arriba, exhalando, aflojamos, enderezamos la cabeza, soltamos los pies. Vamos a estirar las piernas. Al frente, manos se van a apoyar atrás y vamos a hacer círculos con los tobillos hacia un lado. Más o menos 7 veces o 10. Hacia el otro lado, lo mismo. 2, 3, 4, 5, amplios. 8, 9, 10. Y vamos a hacer lo mismo con las manos. Vamos a hacer círculos. Cinco de cada lado y hacia el otro lado. Vamos a empezar con la primera asana, con la primera postura. Piernas estiradas al frente. Las manos se van a rodar al costado de la cadera. Voy a llevar la cola un poco hacia atrás, sentándome bien sobre el perineo, apoyando bien el sacro. En la colchoneta, si no puedo, lo intento, si tratando de no curvar la espalda, tratando de enderezarla, me puedo poner un almohadón abajo de la cola. Vamos a relajar los hombros, ubicando las manos sobre las rodillas. Inhalando vamos a levantar los brazos hasta que queden paralelos a las orejas, brazos estirados, las palmas se miran entre ellos. Inhalamos profundo y exhalando vamos a bajar abdomen, tórax, Estirar los brazos y seguir bajando la espalda hasta donde lleguen cómodamente los brazos. Si los brazos llegan hasta las rodillas, dejamos los brazos al costado del cuerpo, flexionados al lado de la rodilla. Hasta las pantorrillas, tobillos. Y si llegamos, nos agarramos con índices y pulgares la punta de los dedos. Dejamos caer la cabeza y mantenemos haciendo un poquito de tracción, suave. Inhalamos y exhalamos. Relajamos los hombros. Vamos a hacer tres respiraciones. Siempre por nariz. Inhalo y exhalo por nariz. Inhalo profundo. Exhalo, relajo el cuello. Llevo la respiración hacia la zona de tensión de la espalda. Inhalando voy a levantar despacio la cabeza, mirando al frente, enderezo tórax, abdomen, suelto y relajo enderezando la espalda. Ahora voy a juntar planta y planta del pie, haciendo un rombo con mis piernas. La cola va a ir hacia atrás, apoyando bien el reineo. Ubico los dedos enlazados a la altura de los dedos del pie, si no llego cómodamente y me agarro los tobillos. Inhalo, miro hacia arriba, llevando el abdomen hacia adelante. Exhalo, bajo nuevamente, llevando los codos por adelante de las pantorrillas, bajo abdomen, tórax y por último relaja apoyando o dejando caer la cabeza y mantengo hombros relajados tras respiraciones. Relajo la mandíbula, relajo los músculos de los brazos que no estoy utilizando. Relajo la cintura. Y dejo que la espalda caiga. Una respiración más. Exhalo. Inhalando voy a meter la piel hacia adentro ahora. Hacia el esternón, cerca del cuello. Voy a enderezando la columna despacio. con la inhalación hacia arriba hasta que la columna se enderece, quede recta. Lo último que levanto es la cabeza despacio. Con la exhalación, relajo la postura. Voy a estirar las piernas al frente y voy a hacer la contrapostura de las posturas que acabamos de hacer. Voy a llevar las manos un poco hacia atrás, con todos los dedos hacia adelante. Los brazos me tienen que quedar extendidos, separados, un poquito más que ancho de caderas. Pies juntos, piernas estiradas. Inhalando voy a llevar los dedos gordos hacia afuera, levanto la pelvis y estiro los brazos. Sale abajo, despacio, apoyo la cola y relajo. Acá me voy a ir a la postura de piernas cruzadas, ¿Sí? piernas cruzadas normal, que me resulte cómodo. Voy a ubicar las manos, cada una sobre las rodillas. Inhalando voy a llevar los brazos hacia atrás de la nuca, espalda derecha, abro los codos, inhalo profundo, exhalo, voy a bajar el codo derecho hacia el lado derecho del cuerpo y voy a mirar hacia arriba, sin llevar el pecho hacia adelante. Inhalo en el medio y me voy a quedar con la inhalación hacia el otro lado. Miro hacia arriba, inhalo nuevamente en el medio, exhalo y vuelvo a bajar, Inclinando la espalda hacia el lateral derecho. Miro hacia arriba y mantengo. Trato de llevar la cadera hacia el piso. Miro hacia arriba. Dos. Inhalo no profundo. Vuelvo al centro. Abro los codos. Exhalando me caigo hacia el otro lado. Hasta donde me quede cómodo. allá acomodo. Tratando de apoyar bien los isquiones mirando hacia arriba inhalo y exhalo dos veces más tres, inhalo vuelvo exhalo suelto la postura relajando voy a levantar la mano derecha, mirarme la palma de la mano y voy a llevar la mano derecha hacia la rodilla izquierda el abdomen va a ir hacia adelante, enderezando la postura. Y voy a girar hacia el lado izquierdo, mirando hacia atrás y llevando la mano izquierda por detrás de mi cintura con la palma hacia afuera, buscando la pierna. Hasta donde llegue, está bien. Si llego hasta la espalda, me quedo con, la mano, con el, torso la, el dorso de la mano apoyado en la espalda. Y si no, busco la pierna mirando hacia atrás, haciendo tracción con la mano derecha sobre la rodilla izquierda, miro hacia atrás. Inhalo y exhalo tres veces, relaje la mandíbula, relaje los hombros, inhalamos profundo, exhalando soltamos, acomodamos la postura y cambiamos, mano izquierda va a ir a buscar la rodilla derecha, el abdomen va a ir hacia adelante, entrando en la postura, con una postura derecha con la columna lo más recta y alineada posible. Y la mano derecha va a ir por detrás de la espalda apoyando el dorso de la mano en la espalda y buscando la pierna, girando hacia atrás, haciendo un poco de tracción con la mano izquierda sobre la rodilla derecha. Miramos hacia atrás, abrimos el pecho. Tensión justa y necesaria. ¿sí? Vamos a ir abriendo de a poco las caras de las vértebras, moviendo la columna vertebral. Inhalamos profundo y exhalando, relajamos, soltando la postura. Me voy a ir a la postura de cuatro apoyos. Esto es, me, me, me apoyo en las rodillas y en las palmas de las manos. Los brazos van a ir abajo de los hombros y las rodillas abiertas, ancho de caderas. Inhalando. Voy a levantar la cabeza, curvar la columna hacia adentro, sacar un poquito la cola y empujar el piso con los, con los, con, los hombros, con los brazos, llevando los codos un poquito hacia adentro. Inhalo, exhalo, hago un movimiento inverso, llevo la columna hacia afuera, los codos van un poquito hacia afuera, meto la cabeza y la cola. Inhalo, vuelvo a repetir abriéndome. Miro hacia arriba, trato de curvar bien la columna hacia adentro, exhalo, Voy hacia adentro, curvando la columna hacia afuera. Una vez más, cada uno, inhalo. Movimiento suave y lento de la columna vertebral. Exhalo, me meto hacia adentro. Inhalo, relajo. Acá es importante que los homóplatos no se desacomoden de la columna vertebral, sino que estén activos en el mismo plano. Me voy a acostar boca abajo en la colchoneta. Voy a dejar las manos abajo de hombros, los codos al costado del cuerpo, bien pegaditos, flexionados. Voy a apoyar la frente. Inhalando voy a levantar la frente mirando hacia adelante. Voy a levantar el pecho haciendo un poquito de fuerza lumbar. Si estoy cómodo acá me quedo y si puedo empujo el piso con las manos y levanto un poquitito el abdomen. Nada más que el abdomen sin estirar los brazos, los codos van a quedar flexionados al costado del cuerpo y bajo los hombros, que no se lleven hacia, hacia arriba, sino bajan los hombros, miren un poquito hacia arriba, la en la postura de la cobra, extensión hacia atrás de la columna, exhalando abajo, apoyo frente, la repito una vez más solamente, inhalo, levanto la frente, levanto el tórax. Me quedo acá y si puedo empujo el piso con las manos y levanto el abdomen, bajando, hombros, apoyando los codos flexionados al costado del cuerpo, mido hacia arriba, exhalo, apoyo el abdomen, bajo, pecho y frente. Voy a llevar los brazos hacia atrás, apoyo un cachete y relajo las respiraciones. manos abajo de hombros con apoyo en manos y rodillas voy a llevar la cola bien hacia atrás tratando de alcanzar los talones de los pies estirando los brazos, apoyo la frente por dentro de los brazos y voy a llevar los brazos ahora extendidos hacia atrás con las palmas hacia arriba contra postura de la cobra me quedo otras respiraciones con las exhalaciones relajo hombros, inhalo profundo, relajo zona lumbar, zona baja de la espalda. Una vez más inhalo profundo, exhalo, relajo todo el cuerpo. Inhalando voy a meter la piel hacia adentro, ir enderezando la columna de poco. Lo último que se levanta es la cabeza, voy a apoyar las manos sobre las rodillas, relajo los hombros, voy de vuelta hacia adelante y voy a estirar las piernas al frente. Y me voy a preparar para la relajación. Manos sobre las rodillas. Inhalo. Exhalando, voy a acostar. Relajo. Dejo que los pies se caigan hacia los costados que las palmas de las manos se abran hacia arriba, los brazos se separan un poco del cuerpo, abriendo las axilas. Voy a bajar la pera para no tensionar toda la zona lumbar. Inhalo bien profundo y con la exhalación suelto el cuerpo. Inhalo bien profundo y con la exhalación suelto todo el cuerpo. Cierra los ojos. Inhalo bien profundo. Y con la exhalación suelto todo el cuerpo relajando brazos, pies, piernas... los pies hacia adelante y los brazos hacia atrás, voy a ubicar las manos abajo de la cintura, no de la cola, sino de la cintura, voy a levantar la cabeza con apoyo en manos, me voy a sentar, voy a ir en la postura de piernas cruzadas y voy a terminar la práctica con la columna derecha, cerrando los ojos, uniendo las manos a la altura del pecho Voy a realizar tres respiraciones profundas. Inhalo, llevo las manos hacia la frente, vuelvo hacia el pecho, shanti.